saludo desde Crescante platicándote acerca de algunos tips para vivir en el aquí y en el ahora normalmente en este mundo ca caótico de acelere que siempre tenemos, eh, lo que menos hacemos es avanzamos deprisa y parece que no tenemos tiempo suficiente entonces no le damos el tiempo y la pausa a cada cosa y la realidad es que ni siquiera ¿Estamos viviendo el presente porque estamos preocupados por el futuro o estamos eh, preocupados por el pasado? Pero el pasado ya pasó y no hay manera de eh, regresar el tiempo. Y el futuro pues, es incierto, la realidad es que no sabemos si vamos a tener ese futuro. Entonces hay algunas formas de trabajar el momento presente y te voy a contar algunas de ellas en esta cápsula. La primera de ellas, evita eh, que el celular sea lo primero que tomes al despertar. Entonces, sí, lo puedes utilizar como una alarma, pero eh, no, no te pongas a revisar. Lo ideal es que te compres un reloj tradicional y este, utilices el celular después, ¿no? Entonces, renuncia al celular al despertar. Otro punto que creo que es importante es cuando te despiertes, sé consciente de tu respiración. Aprovecha ese momento para inhalar y exhalar profundamente y sentir cómo entra y sale el aire de ti. Porque, la eh, eh, porque ¿cuántas veces realmente estás consciente de este acto tan automático que te permite vivir? Entonces siente cómo entra y sale el aire, cómo se infla y desinfla tu panza o tu estómago o bien eh, tus pulmones o tu pecho donde tú percibas mejor la respiración y simplemente agradece porque estás vivo y despierto para un nuevo día. Estira tu cuerpo, haz estiraciones leves, luego de levantarte antes de tus actividades diarias, estira tus brazos, tus piernas, tu espalda, tu cuello y, y nota cómo se tensan y cómo puedes ir ganando eh, cierta elasticidad, dedícale un par de minutos a hacer estos estiramientos y sé consciente de ellos. Viene la que más trabajo me cuesta, organizar mi día y si se puede, lejos del celular, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? A través de una agenda tradicional que te permita ir viendo qué son las cosas prioritarias, delegar las que no son tan prioritarias y saber qué actividades tienes para más tarde. Entonces, otra de las claves es organizar tu día. Sé consciente de tu actividad física. Si vas a hacer ejercicio, Sé consciente de ello. ¿Cómo ser consciente de ello? Pues nota cómo tu respiración se acelera, cómo empiezas a tener un latido de corazón más acelerado, si estás haciendo una actividad de cardio, siente el calor que se genera en tu cuerpo y eh, realmente ve cómo tu cuerpo funciona al momento de estar haciendo ejercicio. En lugar de estarte fugando, sé consciente de ello, cómo se tensan los músculos. Trata de, de, de hacerlo y digo esto realmente viviendo el aquí y el ahora. Sé que hoy en día tenemos que ser conscientes de bañarnos rápido. Sin embargo, si sí percibe cómo cae el agua en tu cuerpo, cómo pasa de agua caliente a fría, la textura de tu estropajo, de tu jabón, los olores... Eh, en tu cuero cabelludo ¿cuántas veces ni siquiera te das cuenta de eso al momento de bañarte? entonces esta es otra actividad que te, te ayudará a fomentar el aquí y el ahora vamos con la que sigue disfruta los bocados de tu comida nuevamente sé consciente de la textura de los olores, aromas sabor de cada alimento que estás eh, en ese momento ingiriendo escucha lo que dicen los demás cuántas veces en medio de una conversación estás más al pendiente del celular o preocupado de otras cosas esto corta los canales de comunicación y aleja a las personas entonces creo que esta práctica cuesta trabajo pero es fundamental para poder llevar relaciones sanas ser consciente de tus trayectos, ya sea caminando o en transporte. A veces estás tan desconectado que ni siquiera sabes cómo llegas a los lugares a donde tienes que llegar. Entonces te pones en verdadero riesgo y en riesgo a los demás por no estar atento y vas más pendiente del celular que de manejar. O vas más atento de, del celular que del caminar y te puedes tropezar y accidentar. Entonces creo que esto es otro aspecto importante. Y después de revisar estos puntos, platícame, ¿tú cómo practicas la atención plena? Ponme en los comentarios, si te gustó el video dale manita positiva, si no te gustó dale manita negativa. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y compártelo con, para que a alguien más le sirva esto que platicamos aquí. Te mando un saludo y nos vemos pronto.